En términos de qué áreas de cooperación, el paraguas que tenemos ahí, que ha sido recientemente eh, eh, eh, sancionado positivamente, y así lo, lo, lo, lo comentábamos en, en, en una parte anterior de la entrevista, son las áreas de cooperación Chile-ASEAN, en, en, en, en términos del de nuevo estatus de Chile como socio de desarrollo. Y ahí es una, es, son áreas de, de cooperación muy diversas, eh, pero yo destacaría, en términos de defensa de educación, la reducción, la, la cooperación para la reducción de, de desastres naturales, reducción de riesgos de desastres en términos generales, eh, temas de economía digital que también fue mencionado por, por, por Andrés previamente, temas de economía digital, eh, colaboración en, eh, bueno, en temas de... Hay, hay, hay un área que es la, la incorporación de tecnología a la agricultura. También es, tam, Ahí se incorpora un elemento, un elemento de innovación, pero aplicado a procesos tradicionales y, y somos un país agrícola también. Por lo tanto, también hay un área de cooperación que, eh, que, que, que, que, inter que sería interesante potenciar y está ya, está ya como una definición eh, de, de política cooperar en esa área. Después hay toda la Agenda 2030, también es un punto que no, no, nos sirve como paraguas de, de cooperación. Eh, eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra área eh, se me viene? Bueno, ciencia, tecnología, educación, pero este es un gran, es un gran paraguas, pero yo diría que ahí están los, los, algunos de los énfasis, algunos de los ejemplos en que podríamos colaborar.